Gracias Francis, Fulvio, gracias Carolina que está desde su casita y gracias a Amado que también está Hola. en su casita y a todo el equipo de producción, aquí tenemos a Blanqui, tenemos a José allá en producción a Giovanni Cordero, eh, a Israel Puentes también a José que está ahí en los controles, gracias a todo el equipo Bien, a propósito de todo, el, de todo este... ...engranaje de temas políticos que lamentablemente hay que tratarlo conjuntamente con el COVID... ...el dominicano es política, pelota y bachata. Entonces, ahora como no tenemos pelota ni tenemos la bachata, entonces naturalmente hablamos de COVID y de política... ...porque son los temas obligados en función del interés de la sociedad. Y quiero, a propósito de algunas informaciones y de algunos, eh, algunas posiciones que yo he escuchado en los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, de que existe desde el Estado, desde el gobierno, la intención de meterle miedo a la gente. Oigan esto, que existe desde el gobierno la intención de meterle miedo a la gente para que no vaya a votar, incluso a mí me han acusado de eso, de, de tener ese discurso. Pues, como a mí siempre me gusta demostrar cosas, yo quiero que me pongan ahí una foto de un director distrital que falleció del PRM. ¿Lo tienen ahí, muchachos? Míralo ahí. Este caballero que era director, se acababa de juramentar, señores. Director del Distrito Municipal eh, del Cedro, eso es en Miches. Recuerden ustedes que se juramentó el 24 de abril. Pues ya murió, lamentablemente, a causa del coronavirus. Eso es para aquellos que creen que es relajando que estamos. ¿Verdad? Que, que cuando se dicen las cosas es relajo. Pero no solamente eso. Eso es para, lo, para lo de la oposición, que iban criticando. Pero no solamente eso. Si, Oye, nosotros, es si sí. nosotros hacemos, señores, una evaluación de la cantidad de gente que ha fallecido. Y además de eso, caramba, la gente que ha fallecido. Aquí podemos decir que al gobernador, que lamentable, ¿verdad? Sí. Le falleció su esposa y un de hermano. COVID, le falleció su hermano de COVID. ¿Tú crees que esa gente, por ejemplo, van a, a, a, a, a ver bien que se diga que ellos están promoviendo, que es metiéndole miedo a la gente? Pero por Dios, si ellos, ellos han sido lo más golpeado aquí en San Francisco de Macorís, pero nosotros mismos aquí, en Telenor, la familia Vargas, perdimos a José Rafael Vargas. sí. Lamentablemente, señores, ¿cómo una gente puede inventar con eso? ¿Con que ah, le están metiendo cuco a la gente! ¡Por Dios! Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque eso yo quiero pedirle a la gente, a, lo, a los amigos de, de la oposición, no necesariamente del PRM ni de la fuerza del pueblo, no, no, a los que siempre quieren llevar la contraria a todo, A eso, a eso es lo que yo le llamo oposición. A los que siempre ven que, que todo el gobierno es malo. Yo quiero pedirle que, por favor, unifiquen el, el discurso y sepan qué es lo que van a decir. Primero dijeron que no, que estaban ocultando los muertos, así como dice el amigo, y que estaban ocultando la cantidad de contagiados, que le estaban ocultando información al pueblo. Ahora no, ahora que dicen que están metiéndole cuco porque están diciendo que hay más contagiados y más muertos de lo que realmente hay. Caramba, tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Yo quiero que, por favor, no metiéndole cuco a la gente. No, no, no, no. Pero vamos a ver los numeritos como está el mundo. La Universidad de Hawkins, que es una universidad prestigiosísima de investigación en Estados Unidos y que incluso tiene una, una, una, un campus en China. ¿eh? Que bien viven, bien. Esa gente vive investigando. Miren ahí la cantidad de contagiados que hasta el momento bien. se conocen. Porque ningún país ha hecho el 100% de la prueba. Esa es otra. Ningún país... Ni, Corea del Sur. Ni siquiera China ha hecho el 100% de las pruebas. 4.371.611 contagiados. ¿Qué se saben? Esos son los que están confirmados. Pero del otro lado, a su, a su derecha, ahí están los muertos hasta, la, hasta ahora. 297.682 muertos en el mundo. ¡Ah, no! ¡Es metiéndole culpa a la gente que estamos! ¿De cuántos son muertos! Mira ve a, a Nueva York que van más de 20 mil. De hecho, en el día de hoy, 20 mil y tantos muertos en Nueva York. ¿Tú sabes cuántos dominicanos van en Nueva York muertos? Según el legislador, más de 900, más de 900 muertos en Nueva York, señores. ¿Y cuántos habitantes tiene Nueva York? 8 millones 500 aproximadamente. Tienen menos habitantes que nosotros no, y no, tienen no, no. más muertos. Ve, ve, ve, no, no, no, 8 millones. 8.5 millones, millones de habitantes de Nueva, tiene Nueva cinco York. Estado, están contando todo. No, no, pero Nueva York. Queen, porque en Browns, Nueva York, en Nueva York, sí, pero la ciudad de Nueva York, como como ciudad. Están contando todo. La ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York, eh, que tiene 8 eh, millones de habitantes, ya más de 20.000 mil muertos. Es el estado Si usted York. dirá, allá sí están metiendo cuco. No, no, allá se está muriendo la gente. Señores, es en contenedores, que lo están metiendo a la gente, a, a los cadáveres, que no encuentran, ni siquiera ya van a enterrarlo, lo tienen guardado en, en, en contenedores refrigerados. Aquí van 409 muertos, y, y estamos metiendo cucos. Pero por Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar detrás del poder? Así de cruel, lamentablemente, así de cruel, es la persecución del poder. Que somos capaces de inventarnos lo que sea, cuestión de desacreditar el que, gobierno ¿sabes lo que se está diciendo en las calles? ¿qué se está diciendo? que en todo este proceso de estos 64 días que va de COVID se han ocultado muchas cifras y se van a empezar a sacar cercano a lo que es el mes de junio para atemorizar a la persona para que no vayan a ejercer su derecho al voto el 5 de julio bueno, pero es fácil olvidémonos de la República diciendo. Dominicana olvidémonos de la República Dominicana vamos a Brasil ...vamos a Europa. ...vamos a Estados Unidos, que está ahí. Y vamos a tomar la cifra de ellos. Aunque la curva, si se quiere, o la cantidad de muertos ha ido bajando. Pero siguen muriendo muchísima gente. ¿Tú sabes cuánto van en Reino Unido? Más de 30 mil. ¿Cuánto van a Italia? Más de 30 mil. ¿Cuánto van a Estados Unidos en sentido general? Más de 80 mil muertos. ¡Caramba! Y nosotros estamos inventando con eso, diciendo que aquí estamos metiendo cuco. Pero ¿qué gana, qué gana el gobierno con eso? Se habló del voto en el exterior. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el, el canciller Miguel Vargas, pero sí vi la información de que el, el Estados Unidos sugería a los países tomar medidas. Tomar medidas, no sé cuál, porque pero yo no, no, no, no, no leí la carta. Precaución. Tomar medidas en su territorio. Ah, que ya es que no quieren que, se, que, que el dominicano en el exterior vote. Pero por Dios. Porque es que... Fue que no inventamos las cosas. ¿A qué no encuentran una sola información? En ningún periódico, en ningún lugar van a encontrar que la Junta Central Electoral pone en duda el voto en el exterior. O que diga que no van a votar. No es la Junta, son los funcionarios. Pero ya le están acusando. Están acusando a la Junta de que no querer que voten los, los... A los funcionarios y al, quince, y al canciller Miguel Vargas. Al canciller Miguel Vargas y a senadores de, de, del PLD. Tú no has escuchado a ellos hablando. No pero esa información, que tú me digas, no. mira, porque que, que un, yo un, te puse un la senador de después puede decir lo que quiera. Yo te puse la de Es la Junta ahí. Central Electoral la que, deter, la que determina y esos estados para allá, que como bien dijo eh, eh, fra, eh, para allá, son los estados de, eh, eh, que tienen sus propias eh, leyes, y ellos van a decidir cómo se va a manejar eso. Entonces, con todo esto, señores, es importante decirles que sí va a haber abstención. Yo no estoy, Usted vaya a votar, yo voy a votar, Claro que yo voy a votar, pero hay gente que usted no la vaya a votar ni amarrada. ¿Sabe por qué? Porque si antes era difícil, yo que trabajo en los colegios electorales, sí puedo decirle que a la gente hay que sacarlo de su casa, hacerle coquillita para que vayan a votar. ¿Y saben qué? Dilo, Fulvio, a la mayoría de gente hay que ponerle algo en los bolsillos porque dicen, yo voy a ir a votar, pero que, y, lo, y, el, ¿y la comida de mis hijos? Lamentablemente, si eso era antes que no había ningún tipo de peligro, ni ningún tipo de contagio, y ahora, claro que va a haber abstención, pero es una intención del gobierno. No, es que estamos viviendo a lo que no habíamos vivido nunca. O sea, un, un señor de 80 años lo van a llevar a votar normal. Entonces, ustedes se creen que una familia que se respete, independientemente de que es un deber ciudadano, un deber, no una obligación, un deber ciudadano. Van a sacar un viejito de 90 años, como lo, como lo sacaban anteriormente, que lo llevaban a tensión de rueda cargado, lo llevaban. Lo van a someter a eso. En, en, en esta pandemia, regocio que coja el virus. No lo van a hacer. Es porque yo quiero que sea así. No, usted haga lo que usted quiera. Lleve a su, a su abuelo de 105 años, de 103 años, llévelo. O a su papá, llévelo. haga lo que usted entienda. Lo que yo estoy diciendo es que la gente se va a proteger porque la gente tiene miedo al virus. Tiene miedo al virus y, y solamente basta ver la gente que ha fallecido, la gente que ha perdido la vida a causa del COVID y quiénes son los que lamentablemente menos van a ir a votar, que son aquellas personas que están enfermos y aquellas personas que tienen eh, una edad avanzada. No contemos con la mayoría de ese tipo de gente. Se van a quedar en sus casas porque sus propios familiares van a buscar la forma de protegerlo. Entonces, bueno, termina. gracias, Yerjan. Por eso el tema yo tendré y te voy a dar unos datos sobre el voto en el exterior más adelante. Amado, ¿tú tenías algo que decir? Está mutado. No, no, no, no, no. Claro. ¿No yo no tengo mucho ¿Me odian ahí? Sí, sí, ahora sí. sí. sí. Ok. Eh, Carolina tiene algo que decir. Me escucha? Está pidiendo hacer plato. No lo que quería ayer ya, nosotros hicimos un sondeo hace dos días eh, hay un, eh, un, se escucha aquí amado nosotros hicimos un sondeo hace dos días en el programa de la noche, recibimos alrededor de 40 llamadas, y el 50%, el, el 50, como alrededor del 50% de la gente que nos llamó decía que no iba a votar o sea, y que no estamos en temas eh, electorales, o sea, nosotros tenemos ese pensamiento de que sí, de que hay que ir pero la gente, muchas no lo harán entonces eso es bien delicado de eso que planteas, que creo que es así. Sí, miren, es eh, lamentable que sea así, es lamentable, pero si tú le hablas a la oposición de, de posponer esas elecciones para que se dé un ambiente más favorable para todos, je, ay Lela, se arma la de Troya. <risa> miren, se alma la miren de Troya. Desde, desde hace tiempo viene desarrollándose una teoría alrededor de la crisis de los partidos políticos, que de alguna manera provocan un nivel de abstención importante porque la gente se afilia al partido para accesar a la política. Eh, la razón por la que ocurren fenómenos en lugares, por ejemplo en España, ha ocurrido fenómenos de que un, un movimiento nuevo accesa, por ejemplo, a la presidencia de España eh, y en otros países eh, del, del orden. Nosotros tenemos eh, la ventaja de que el pueblo dominicano es muy ¿cómo te digo? muy partidarista, porque nosotros vivimos corroídos por la política el dominicano es como siempre se ha dicho un experto en política y en pelota y cuando no estamos en política estamos en pelota y viceversa si no estamos en pelota, estamos en política entonces a nosotros el proceso ha ido un poquito más lento, pero ciertamente hay una crisis y esa crisis se vislumbra en el hecho de que un porcentaje importante de gente que va a votar, primero hay que irlo a buscar, segundo hay que darle el picapollo, hay que darle el echarle gasolina al motor, si es un mitin, una cuestión o si es para votar, hay que dejarle lo de la comida al muchacho. Entonces eso te indica a ti que hay una real crisis. Eso es en tiempos normales y ahora eso va a aumentar con el tema con el tema del, del covid. Yo pienso que la oferta de los partidos tradicionales está terminando. Indudablemente que tendremos obligatoriamente que cambiar de la for, la forma de hacer política y de afiliar gente o de interesar a la gente, porque en definitiva todos los partidos, nosotros por ejemplo tenemos un sistema partidario donde más diferencia. El partido, los partidos dominicanos son todos lo mismo y todo no no tienen ninguno, tiene una ideología definida. La ideología de, la ideología del partido a la ideología del líder se van por donde va el líder o lo que ellos tienen como líder, ¿no? Porque a veces no son ni siquiera eso. Entonces, eso tiene en algún momento que estallar, porque en definitiva. Eh, realmente se necesita un cambio en el tema de los partidos y sí. va a pasar va a haber eso el es cambio ya se está promoviendo porque es que no la vida la vida humana como diría un amigo nuestro cambió hace ya desde que empezamos con la pandemia Bien. los sí, códigos sí, sí. serán diferentes los comportamientos diferentes todo, todo. nuestra convivencia diferente y hacer política será diferente claro. Bien, sí, así es. Vamos a ahora empezar... a ti a ti va a ser difícil alcanzarte porque te veo con guantes diferentes todo sí, sí, todos cada... los días, con eh, un guante me... diferente. Ese, lo... ese hombre está dando ¿Tiene swing? ¿Tiene su, swing? Sí. ¿Tiene <risa> su swing, Tiene su suyo. Tiene su WhatsApp. Se adapta a mi a mi vestuario. No, no, pero claro, no, tú traes excelente, pero esa corbata y ese saco. Eso es Vianel eso es obra de bien ah. que no lo deja salir. <risa> muy bien, así es. Bien, señor, en el WhatsApp, nuestro amigo José Martínez desde Puerto Plata dice: Buenos días, equipo de mañana.